hola hola mi gente totera antes de mostrarles el contenido bomba de este vídeo quiero disculparme por la ausencia muy grande que me di en el canal la ausencia fue porque mi pc se quemó en donde se encuentran todos mis archivos importantes de rgc y material de trabajo se ha malogrado y aún sigue malogrado xd actualmente me encuentro en otra pc y les pido disculpa por la calidad del video que mostraré en este contenido ya que les tengo acostumbrado video y noticias de calidad pero igual quise subir este video para que mi gente Dotera esté informada de los cambios que habrán en RGC y las novedades, sé que les gusta mucho jugar al Dota 1 y que los cambios siempre son para una mejor jugabilidad, la posible oferta de mi creación de skin que le di a Dracolich y mucho más, sin más preámbulos comencemos. Bien, en este video no mostraré todos los cambios que habrán en el nuevo mapa de RGC porque es mucho, pero mostraré lo más llamativo y divertido para la comunidad Dotera. primer nuevo skin que saldrá, Voy. Este skin es arcana porque tiene cambios tanto en el modelo como también en los poderes, la cúpula podría tener ese efecto de tiburón o otra, aún está en debate. Segundo skin Phantom Assassin, este skin también es arcana con cambio en el modelo como en los poderes. Tercer skin Tuscar, este skin no tiene los poderes cambiados por completo, pero sí tiene unos cuantos cambios agradables visualmente. Tercer skin, Magina. este skin sí tiene todo nuevo, tanto modelo como poderes agradables visualmente. Y bueno como mi comunidad dotera sabrá, yo con la ayuda de SGM Skins creé este skin de putge navideño para mis suscriptores. Y si hermanos doteros, este modelo es posible que también salga en la página oficial de venta de skins de RGC. Contacte con Dracolich para darle la oferta del skin y toda la comunidad dotera pueda disfrutar de este modelo hermoso. Este putge Santa Claus es arcana, como pueden ver tiene cambios completos y cambios también en los poderes. Al ser creador de skins estaré ofreciendo unos Cuántos modelos a Dracolich para que la comunidad dotera pueda donar y usar estos modelos tan agradables. Cuarto posible skin de parte del grupo de Dracolich, Windrunner. Este modelo tiene algunos cambios en los poderes y modelo. En mi opinión, yo creo que hay un 60% de probabilidad de que este modelo sea oficial en la página de venta de skins, ya que aún no está completo como para poder ser vendido. Y bueno también hubo unos cambios de modelo en el héroe Obre Margin X, estos modelos podrán tenerlo todos ya que será el por defecto del juego. Se ven más agradables y siempre un cambio en Dota 1 viene bien. Ahora pasamos a los nuevos ítems, el primero Chrome, este ítem es para inicios del juego, te da 4 de esta hasta todo. Segundo ítem Aeon Disc, este ítem dejaré en la pantalla un cuadro para que puedan leer y entender mejor. Ahora pasaremos a los nuevos efectos de poder de los héroes. Balanar, ahora tiene un nuevo efecto en su segunda habilidad, que es de silenciar a todas las unidades que se encuentran dentro de su rango. Ahora podremos saber el rango de su poder, está muy bueno este efecto. Y para los que tienen skin del Balanar también tiene este efecto, pero con unos efectos más agradables. También tiene un nuevo efecto al activar su última habilidad, como podemos ver en las imágenes. Segundo, eslarda ahora tiene un nuevo efecto al estar en contacto con el agua, ya que al estar en contacto con el agua aumenta la velocidad del héroe. También aplica cuando te sacas cetro azul, muy buen efecto. Por fin, ahora el pozo de curación del lado muerto diré, tendrá nuevo modelo y efecto de curación. La runa de ilusión tendrá efecto de una manta, podrás evadir poderes, también se ganará bonificaciones porcentuales de velocidad de movimiento. Ahora la vengeful podrá usar su ulti de héroes clonados que esté bajo el efecto de ul, tornado de Invoquero la elevación del panda de eléctrico, ulti de breumasted panda chelero. También la marcada del Gondar, ulti de Slardar, primera de Tral, y tercera de Blobseeker no dará visión del área, sino solo del héroe marcado. Ahora el ítem Crimson guarda al activarlo dados de armadura extra. Y para los que estuvieron esperando al Mars, este será liberado para todos y también hubo un cambio en su segunda habilidad que podrá matar Courier. También tuvo un cambio de modelo en la lanza. También para los que estuvieron esperando que el ítem mango pueda juntarse y llevarse en más cantidad ya podrán hacerlo. Ahora la Bambi tiene una nueva habilidad al sacarse cetro azul que le hace saltar hacia atrás. Muy útil en este héroe. También la noticia bomba es la nueva posición de los casilleros de los ítems y que ahora aumentará tres espacios más, no se equivoquen, estos espacios solo servirá para poder llevar consigo sus ítems más no se podrá usar ningún ítem en esos tres casilleros. Servirá para llevar tu mango o algún ítem que necesites. Podrás usar con solo cambiar de posición a los seis casilleros que ya tenemos por defecto. En resumen es como llevar tus ítems en una mochilita que los sacas cuando necesites y guardas cuando no lo necesites. También hay más cambios de posición como podemos ver en el modelo. También para todos los amantes del pulje, ahora podrá jalar runas y bounties. Una jugabilidad muy gracioso y útil para el héroe. Otro cambio que hay es en el Davion, al sacarse cetro azul podrá transformarse en un nuevo dragón con habilidades mejoradas y traspasar paredes y montañas. Bueno bueno mi gente dotera estos son todas las noticias que les traje, espero que les haya gustado y si fue así apóyame con tu like y suscribiéndote, pero más importante compártelo a tus grupos o amigos doteros para que puedan informarse de los nuevos cambios y dejen de fedearte xd, no quiero que les pase como mi amigo el rajao caga dotas carita pagman, postata sale guía void xd, acierto de parte de un suscriptor shaker 20p, le manda saludos a tim diciendo tim se la come carita pagman, hasta un video. Próximo video, mi gente totera. to the epicenter major.